Ahora sí, a ver, dime si se me escucha. Ahora sí, dime si se me escucha. Ya, perfecto. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, ahora sí se escucha. Qué bueno, qué bueno. Teníamos un problemita acá, parece que a veces la computadora se vuelve se vuelve un poco loca y pues este hay que arreglarla. Buenos días, ¿cómo están? Eh, los saludo en representación del Museo de Historia Natural por su 103 aniversario. Mi nombre es Andrea Ampuero, yo soy del Departamento de Malacología y Carcinología. Es un departamento donde nosotros estudiamos caracoles, ¿ya? Y en este caso vamos a hacer un, un taller, vamos a contarle algunas anécdotas de los caracoles. Entonces vamos a saludar, vamos a ver si se escucha, ahora sí escucha a todos, a ver si los veo también. Hola, hola Gladys, hola José, hola Carola, hola Rocío, hola Silvia, hola Luis. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Ron. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola Alice, ¿qué tal? Sí, por favor, eh, aquí hemos dejado un material para que ustedes puedan descargar, es este, un material para colorear, ese material es necesario porque en la parte final del taller lo van a hacer ustedes, ya, les voy a enseñar algunos animales que he colocado justamente en, esa, en, esa, en ese documento, lo ¿no? que tienen que ustedes que descargar es para pintar y ahí les voy a indicar ¿no? quiénes son, así que por favor bájenla hola Sofía, hola, hola Tiago, hola Rafaela, hola Janet, hola Ana Paula, ah mira desde Huancayo, qué bueno hola Dominic hola Génesis, hola Ángela <ríe> qué tal bueno, entonces vamos a comenzar el taller. Espero que todos estén ya listos. Ya vamos a comenzar entonces a hablar un poquito de, de los caracoles. Bueno, eh, los caracoles son unos animales, de repente ustedes los han visto muchas veces, ¿no? Cuando llueve, imagínense cuando llueve en la calle o por cerca de sus casas, ¿no? ven unas cositas que se están moviendo así, lentito, lentito, lentito. Entonces, estos animalitos, pues, ¿no? Eh, uno dice, ¿de dónde salen? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están escondidos? porque cuando llueve, no? ¿Por qué cuando llueve justamente están ellos aquí? Entonces, uno tiene muchas esas preguntas, ¿no? Y algunas veces ustedes, ha, ustedes habrán agarrado un caracol, ¿no? Lo han agarrado, lo han visto y dice, qué extraño, ¿no? Este, es suavecito, tiene una concha y se, a veces se esconde. Entonces, ¿cuántos de ustedes aquí, por ejemplo, han agarrado un caracol? A ver, díganme por el chat. ¿ves? Hay caracoles en el jardín de Carlos. Gladys también, ¿no? Oh. Hola, hola a los que están entrando. Hola, ¿cómo están? ¿Ves? Todos. Qué bueno, qué bueno que hayan agarrado caracoles. Bueno, entonces les vamos a contar un poquito de lo que pasa con los caracoles, ¿no? Entonces, para esto, vamos a hacer tres partes de nuestra historia. Vamos a ver la historia de un caracol. Vamos a ver si hay más caracoles aparte de los que ustedes han visto. Y vamos a ver otros animales, ya, que son muy parecidos al caracol. Entonces, vamos a ver la historia de un caracol. Aquí, entonces, vamos a solucionar algunas preguntas... ¿Ya? Vamos a ver algunas preguntas acerca de qué son los caracoles. Entonces la pregunta, ¿qué es un caracol? Ya, vamos a explicarlos aquí. Y aquí lo vemos al caracol. Bueno, entonces lo primero que se nos ocurre cuando vemos un caracol es, ¿no? Que es un animal de cuerpo blando, ustedes lo habrán tocado, es bien blandito, ¿no? Hay una parte que pues uno lo puede agarrar. Es un animal con concha, ¿no? Es muy extraño porque tiene aquí una cosita dura, ¿no? Que parece su casita. Otra cosa también que nosotros los científicos utilizamos, el término es invertebrado. ¿Y por qué se le dice a estos animales invertebrados? Porque no tienen huesitos, ¿no? A diferencia de nosotros, por ejemplo, o de sus perritos o de sus gatos, ¿no? Ellos no tienen huesitos, son suaves aquí. Entonces, a esos a esa a esa capacidad, a esa característica se le llama invertebrado. Sí, claro, algunos tienen algunos también tienen parásitos. Otra, otro nombre también que le conocemos a los caracoles y hay un grupo más grande de animales se le llaman moluscos. ¿Ya? los caracoles forman parte de un grupo que se le llaman moluscos, que son animales de cuerpo blando que pueden presentar también su concha, ¿ya? A eso se le llaman entonces los moluscos. Los moluscos van a formar entonces el grupo de los caracoles, eh, vamos a incluir también aquí a los pulpos, vamos a incluir también a muchos otros animales que les voy a explicar. Pero solamente hablándonos de caracoles, ¿ya? Hablando de caracoles... A ellos también les vamos a decir, es un término científico también que utilizamos nosotros, que le decimos gasterópodos, ¿ya? Gasterópodos, ese es su nombre, eh, utilizando términos científicos, gasterópodos, ¿ya? Ahora. ¿Cómo es el cuerpo del caracol? Entonces vamos a hacer acá, vamos a hacer venir un caracol, vamos, le, vamos a decir, le vamos a decir que modele, ¿no? Porque queremos ver cuál es su cuerpo, de cómo está formado y vamos a ver algunas partes de su cuerpo también señaladas para que ustedes sepan, ¿no? Y a la hora que vean un caracol, digan, ah, mira qué bonito su, su conchita o su cabeza o su pie o su ojo. Entonces vamos a ver cómo está formado un caracol. Sí, hay algunos caracoles que si... Hola, Sí, si hay algunos caracoles que si los tocas, no, son peligrosos. Pero no son todos. Eso es lo bueno, que hay un montón de caracoles aquí en el mundo. Y luego los vamos a ver. Son tantos, son tantos en verdad, ¿ya? Que hay algunos que sí si son, si son venenosos. Y luego vamos a ver también un ejemplo. Entonces, aquí le hemos dicho un caracol que modele, ¿no? Nos envió su foto y le, y le hicimos una figura... No, el nombre de caracol pues este no le hemos dado no hemos dado más información no porque él quiere que se mantenga en secreto pero bueno vamos a ver algunas partes de su cuerpito entonces aquí donde está señalando la flecha cómo se llama eso ustedes saben donde está señalando la flechita cómo se llama eso? Que es la parte más dura La parte más durita del caracol Lo que ustedes dicen Ah, mira que, Este Ese es la el, la el caparazón O nosotros también le decimos la concha Ya, la concha del caracol Esta va a ser entonces Donde el caracolito pues se va a esconder ¿no? Cuando hay un clima seco Ellos se van a esconder Cuando el, por ejemplo hay El sol está muy fuerte Se van a esconder en su concha Luego, tenemos aquí otra flecha. ¿Qué me está indicando esa flecha? A ver, fíjense bien. Esta de aquí. Acá tenemos una flechita y está indicando algo. Sí, dice antenas. Puede ser, ¿ah? Interesante, las antenas. Exactamente, como dice Esther, son los ojos este es el ojo del caracol, en cada una de estas antenitas ya tiene un ojo y con eso pues ellos van a ver todo lo que están haciendo ahora otra flechita apareció apareció una flechita ahí abajo ahora, alguien me puede decir por ejemplo qué es eso Ah, en, las, en las antenas, nosotros le decimos otro nombre también a las antenas, ya, entonces esa flechita de ahí abajo está señalando la boca, por ahí va a comer el caracol, ya, esa flechita de ahí entonces es la boca, ahí está comiendo, vamos a ponerle acá su nombre, boca, ya. entonces, ajá, esa es su boca, exactamente, por ahí va a comer, Ahora, vamos a ver algunas partes que quizás son desconocidas, ya, para ustedes. Porque nosotros podemos identificar claramente qué es la concha, qué es el ojo o qué es la boca. Entonces, vamos a identificar más partes. Lo que le dicen ustedes antenas, ya, nosotros le decimos tentáculos. ¿ya? Las antenas son de los insectos. En los caracoles, estos se van a llamar los tentáculos, ya. Entonces, cada una de estas... ...proyecciones que salen de la cabeza... ...¿no? ...esto se van a llamar... ...tentáculos... ...entonces esos son los tentáculos del caracol... ...y de los tentáculos entonces... ...están posicionados los ojos... ...ahora vamos a ver más partes... ...este de aquí... ...donde está señalando la, la flechita... ...ese es su cabeza... ...¿ya? ...entonces ahí en su cabeza... ...como nosotros, ¿no? ...está la boca... ...están los ojos... Y además de aquí también tiene su cerebro, ya, porque los caracoles tienen un cerebro también, muy pequeño, pero lo tienen. Luego aquí, ya, a la parte que está aquí al final, al final del caracol, a eso nosotros le vamos a decir pie, ya, los caracoles tienen este pie y gracias a este pie, a todo este pie, ellos se van a poder movilizar. ¿No? Ustedes han visto cuando ellos se mueven, están pues deslizándose por el piso, ¿no? Así se van a, con este pie se van a deslizar y gracias a él se van a mover. Entonces, este de aquí es el pie. Ahora, algunos habrán visto quizás, ¿no? Que cuando ustedes levantan un caracolito, hay un huequito al costado de su concha que se está abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando. ¿Ya? Y lo vamos a ver en un video luego. ¿Ya? Pero hay un huequito que tienen los caracoles en esta parte de aquí cerca de la concha. Ya tienen un huequito. Ese huequito de ahí, ese huequito de ahí, tiene un nombre bien complicado, ¿no? Incluso para mí. Se llama neumostoma. Así comienza con P. Neumostoma. Por ese huequito de acá es como si fueran nuestras fosas nasales. Porque a través de ese huequito va a ingresar el oxígeno y ellos van a poder respirar, ¿ya? Entonces, tienen un huequito pequeñito. Vamos a verlo nosotros también en un video, no se preocupen, ¿ya? Esta es, este es todavía una vista preliminar. Y luego, al borde de ese huequito, ¿ya? Al borde de ese huequito hay una... Hay, una, hay, un te, hay un pequeña, una pequeña telita ya que se le va a llamar el manto. El manto. Ese manto, así justamente como el nombre lo dice, no, como es manto, como una manta, ese manto va a cubrir los órganos internos de nuestro caracol. ya. Y dentro de ese manto también se va a ubicar el pulmón del caracol. ¿ya? Y lo vamos a ver entonces más adelante. Entonces hasta este momento tenemos varias partes. Ustedes cuando vean su caracol ya saben qué decirle. Es el neumostoma exactamente, es como una nariz, ¿no? como una nariz, entonces gracias a él va a poder absorber el oxígeno, ¿ya? Entonces, pues ya tienen ustedes par eh, algunas partes del caracol y pueden, pues, la, la próxima vez que agarran uno del piso y identificarlo, ¿no? Incluso le van a enseñar a él qué cosa es. Mira, este es tu tentáculo, este es tu ojo, este es tu pie, este es tu concha, así. Entonces, ahora la pregunta, ¿no? Cuando uno toca el caracol, pues, está... Bueno, tienes una concha bien, bien dura. No sé por qué. ¿De qué estará hecha esa concha? Bueno. Esa concha le sirve al caracolito, ¿no? Para esconderse, en primer lugar, ¿no? Una vez, entonces, que ellos sienten que hay humedad o van a buscar alimento, salen de su concha y, pues, van a empezar a buscar. Ajá. El caracol respira por el neumostoma, así se llama, como lo he colocado antes, el neumostoma. Entonces nosotros acá tenemos nuestro caracol que se está moviendo, ¿no? Ya salió de su concha. Estos caracolitos entonces, esa concha la tienen desde muy chiquitos. ya Cuando ellos son pequeñitos, miren por ejemplo aquí, no, están haciendo aquí de su huevo el caracolito y está saliendo con su concha ya. Ellos ya nacen con la concha cuando son pequeñitos. Sí, a los caracoles sin concha se les llama babosas. Entonces, ellos ya desde pequeñitos están saliendo con su concha. Entonces, esa concha debe ser muy importante. ¿no? ¿Y por qué es muy importante? Porque protege sus órganos internos. Justamente, pues, para que no los puedan dañar. Ahora, esta concha está compuesta de un material bien extraño que se llama carbonato de calcio. Es un material por el cual están compuestos las conchas de todos, los, de todos los caracoles en el mundo. Ya Este carbonato de calcio. Este carbonato de calcio tiene esta apariencia, como si fueran unas rocas. Sí, los caracolitos nacen de huevos. Los huevos pueden medir pues unos 2 centímetros, 3 centímetros, depende de qué caracolito estamos hablando. Recuerden que el caracolito del que estamos hablando hasta ahora es el caracolito que ustedes ven en el jardín. ¿no? Ese pequeñito marroncito. Entonces, pues, los, los caracoles están formados, ¿no? Su concha está formada por carbonato de calcio. Pero bueno, así suena extraño, ¿no? Que sea carbonato de calcio. Bueno, ese material ustedes lo pueden encontrar, ¿saben dónde? En la cáscara de los huevos. Entonces, ya, el mismo material que tiene la cáscara de los huevos es el material que tiene la concha de caracol. Sí, no, los caracolitos nacen con concha. Es necesario que nacen con concha, ya, porque ellos tienen que salir listos para el mundo externo, ¿no? Tienen que estar súper preparados para el mundo externo, porque, pues, alguien, pues, este, o se pueden dañar, se pueden caer, entonces necesitan una protección. Ajá, entonces con esto, pues, ellos van a avanzar, ¿no? Y van a protegerse también. Acá vamos a ver, entonces, ya luego vamos a ver, justamente como estoy diciendo, ¿no?, que, cómo es que avanzan, ¿ya? Si le echa sal, bueno, ellos se van a, pues, secar, ¿no?, se van a secar, eso es, nunca hay que echarle sal, porque ellos dependen mucho de cuánta agua esté ahí en su cuerpo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se mueven los caracoles? Bueno, los caracoles se van a mover con ayuda del pie, vamos a ver aquí a este señor que se mueva, muévete. Le decimos, y se va a empezar a mover poco a poco. No, este señor, entonces, ¿qué está haciendo? No, su piecito lo está arrastrando por el suelo. Lo está arrastrando por el suelo. Y si nosotros vemos un pequeño dibujo, vamos a ver, ¿no?, que el caracolito lo que está haciendo es arrastrando tanto su cabeza como su pie. ¿No? Está arrastrando su cabeza con su pie y así va avanzando. Además, cuando va avanzando... Para facilitarle ya la, el traslado, ¿no? Para facilitarle, para hacer más fácil que se pueda mover, ¿ya? Va a estar botando moco. Va a estar botando moco. Moco o baba, como le dicen ustedes. ¿ya? Ese moco le va a ayudar al caracolito a avanzar. Le va a ayudar a avanzar y ahí sí, pues, va a ir avanzando. Por eso cuando ustedes habrán tenido un caracol, de repente lo han dejado suelto, ¿no? A veces son, a veces son muy rápidos los caracoles, uno ve... ...pues se dice, uy, mi caracol, ¿dónde está? Y solamente ve una huella de baba que se va, pues, a un sitio desconocido. Ajá. Esa baba, ya, es similar a la saliva que nosotros tenemos. Ya, ellos van a, entonces, eliminar esa baba para protegerlos también de que se sequen muy rápido. Ya, para un caracol, lo peor que le puede pasar es secarse. No, Tiene que tener mucha agua dentro de él. Por eso que cuando a veces le echan sal pues estos se secan, entonces tiene que protegerse máximo de secarse. ¿Y qué va a hacer? Justamente esa baba lo va a ayudar para evitar esa desecación. Ahora, hay otro tipo de movimiento que ustedes quizás no hayan visto, y ese es un movimiento en el cual el caracolito, el pie, miren ustedes cómo va a ser, es como si estuviera saltando, ¿no? Es como si estuviera saltando, es muy extraño ese movimiento, muy pocas personas lo han visto. Ya es como si estuviera saltando. Imagínense que ustedes están en la playa. Y es un día caliente así, ¿no? Y no y su mamá y su papá le dice... ya ah, chicos, por favor, ya ahora sí vayan a la playa. Y ustedes salen y... Uy, se olvidaron las sandalias. Se olvidaron las sandalias y es lo peor a veces que puede pasar. Al mediodía en la playa, ¿ya? Lo que van a pasar a ustedes es que se van a quemar los pies. ¿No? Van a decir... Ah, no. ¿Y entonces qué van a hacer? No. Para llegar al mar... Van a estar dando saltos ustedes. Van a estar saltando, saltando, saltando, saltando. Entonces, igual que en los humanos, los caracoles cuando el clima está muy seco. ¿ya? O cuando hace mucho calor. Los caracoles van a dar pequeños saltitos. Así, ya con el pie. Y van hacia esto, ¿no? Entonces, van a estar avanzando. Sienten entonces pues que hay mucho calor. Sienten que hay, eh, que está el clima muy seco. Y lo que van a hacer entonces ellos es saltar, dar pequeños saltitos, pequeños saltitos. Quema, exactamente, quema y justamente por quemar va a tener ellos esa, esa capacidad. ¿no? Hace, da, hace tanto sol ya que tienen ese problema. Ahora, ¿qué comen los caracoles? Si ustedes de repente me pueden decir eso. ¿Qué comen? ¿Ustedes los han visto comer? O los han, han criado algunos en su casa. ¿Qué comen los caracoles? Hojas, ajá. ¿Qué más? Ya, sí, comen hojas, ajá, comen hojas, comen verduras. Come ajá, exactamente, son vegetarianos, ¿no? Estos animalitos son vegetarianos. Entonces, estos animalitos comen hojas, ¿no? Aquí lo vemos acá el señor, ¿no? Está comiendo su, su lechuga. Le han dado un pedacito de lechuga. Aquí también a otro señor le han dado su lechuguita. Entonces, además de comer lechugas, comen una gran cantidad de verduras, comen también hongos, ¿ya? Comen hongos, comen lo que nosotros a veces conocemos como champiñones, ¿no? Ya que vimos nosotros que está comiendo este de aquí. Entonces, comen una cosa de plantas. Los restos vegetales también, ¿no? O sea, los restos de plantas que quedan y hongos. Entonces todo esto comen los caracolitos, ¿ya? Son bien, bien, bien, bien, bien, este, bien vegetarianos. Ahora, ¿cómo se alimentan los caracoles? ¿no? Entonces nosotros, bueno, nosotros nos nosotros tenemos la ayuda de la boca, de la lengua, y todo eso nos ayuda a comer, ¿no? Y a digerir los alimentos. Pero ¿cómo comerán ellos? Porque hemos visto que tienen boca, ¿no? Hemos visto que tienen boca. Entonces, eh, vamos a ver cómo comen, ¿no? ¿Cuál es entonces, eh, de, de qué manera ellos están alimentándose? Entonces, vamos a ver cómo comen. Entonces aquí vamos a colocar un caracolito que está comiendo ahora tomate, ¿no? Este, miren cómo empieza a comer el tomate. Miren entonces cómo empieza a comer el tomate, ¿no? Está comiendo, comiendo, comiendo. ¿Y cómo estarán comiendo entonces? Claro, por ahí me está diciendo alguien, ¿no? Que una, un, una, una respuesta, a ver, también yo les voy a explicar un poquito más. Ahora les voy a poner a esto. Lo pusimos entonces a este caracolito, ya, en un, en un vidrio, para poder ver entonces cómo está comiendo. Ya, entonces vamos a activarlo. Ya, y miren ustedes aquí, ¿no? Aquí el caracolito supuestamente está raspando al Esta parte de aquí, entonces, serían como sus dientecitos, ¿no? Pero vemos nosotros que está lamiendo algo. Miren ustedes aquí. Está lamiendo algo. ¿Ven? ¿eh? Como si estuviera raspando. ¿Y qué está raspando? ¿Y, con, ¿Y qué cosa estará utilizando? Entonces vamos a colocar una pequeña lupita. ¿Ya? Y vamos a ver entonces qué cosa tiene ahí en la boca. ya Porque nos interesa saber ¿no? cómo se alimenta. Entonces vamos a ver. Miren, hemos dado un acercamiento ya a la, con la lupita que hemos colocado y hemos visto todo esto. Miren lo que, se, miren lo, que se ha, miren lo que ha pasado. Hemos visto una gran cantidad de cositas, ya que no sabemos hasta el momento qué son. A esta, a, este, esta, a esta estructura que tienen estos animalitos nosotros le vamos a llamar como rádula. ¿Ya? Ellos se van a alimentar entonces con la rádula. Exactamente como dice Esther, es una clase, no es un tipo de lengua que ellos van a tener. Pero vamos a ver un poco más con un acercamiento, ¿ya? De qué está conformada esa rádula, ¿ya? De qué está conformada esa rádula. Vamos a ver entonces la rádula, ¿cómo está conformada? Vamos a entonces colocar la lupa, ¿ya? Y empezamos a ver qué cosa hay en esa rádula. Y miren ustedes... Hicimos un acercamiento de aquí y miren aquí ahora lo que está en esa rádula. ¿Qué son? ¿Qué ven ustedes ahí? Exactamente, con unos dientes, ¿no? Vemos unos dientes muy pequeños, porque eh, acuérdense que estamos acercando la visión, ¿no? Y estamos acercando la visión y estamos viendo más cosas y más cosas y más cosas. ¿Ya? Entonces, dentro de eso tiene una, una, una gran cantidad de dientes, ¿ya? Una gran cantidad de dientes. Ahora, entonces, los caracolitos van a ayudar, van a ayudarse alimentándose justamente, ¿no? Con una pequeña lengüita que se va a llamar la rádula. Y esa rádula va a tener una gran cantidad de dientes de esta manera. Ahora, la gran cantidad de caracoles que existe en el mundo tienen distintos dientecitos. ¿Ya? Y tienen distintos dientes y a veces por eso se le diferencia no por los dientes que tienen vamos a ver más adelante ya hay un diente que es súper extraño entonces ellos se alimentan con su rádula su rádula esa rádula tiene una gran cantidad de dientes ¿no? que les va a ayudar entonces a raspar la comida no van a estar raspando raspando raspando ahora cómo respiran los caracoles entonces aquí les dije, ¿se acuerdan que les dije que los caracoles tenían un pequeño huequito al costado de la concha? Ya, tenían un pequeño huequito. Ya, entonces este huequito lo vamos a ver aquí. Miren ustedes, ya, vamos, voy a colocar este video, lo voy a activar. Y miren esta parte de aquí, donde está el, el punto rojo. Miren cómo se va abriendo y se va cerrando. Ya, se está abriendo y se está cerrando. Y está al costado de la concha. ¿Ve? Aquí se va abriendo nuevamente. Y se va cerrando. Entonces, tienen un huequito, ¿no? Por la cual está ingresando el... Oxígeno, ¿no? Igual entonces, así como nosotros tenemos las fosas nasales, ¿no? Donde entra entonces el aire, ya, ellos están ingresando el aire y está ingresando justamente a sus pulmones, ¿ya? Y en verdad ellos tienen un solo pulmón, que los vamos a mostrar a continuación. Entonces, en este diagrama de aquí, en este dibujito que, les, que, que tienen acá, ¿ya? Al caracolito le hemos sacado la concha. Le hemos sacado la concha. Vamos a ver entonces internamente qué, qué hay dentro, ¿no? Y dónde está su pulmón. Entonces a este caracolito le hemos sacado la concha, ¿ya? Y con ayuda entonces de, de solamente los dibujos vamos a levantar esta partecita de aquí que se va a llamar el manto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que les dije el manto, que ellos tenían un manto por los cuales eh, pues tenían colocados sus órganos? Vamos a ver entonces, vamos a levantar este manto de aquí. Y vamos a ver qué hay debajo. Entonces, si nosotros levantamos el manto de aquí, vamos a ver el huequito. Acá con el punto rojo. Fíjense aquí, yo estoy colocando un puntito rojo para que ustedes se puedan guiar. ¿Ya? Fíjense que de aquí se está moviendo. Aquí está el puntito, ¿no? O el huequito por el cual este de aquí se está abriendo, ¿no? Se está abriendo, se está abriendo, se está abriendo. Este huequito conecta entonces, ya, con su pulmón. Todo este de aquí, este huequito que es el neumostoma, como yo les había dicho, no es un nombre bien largo. Ese huequito conecta con un pulmón. ¿ya? Y es gracias a ese pulmón por el cual los caracoles van a poder respirar. Así como nosotros tienen pulmones, ellos también tienen sus pulmones. ¿ya? Y de esa manera entonces está respirando. El neumostoma entonces, no el neumostato, el neumostoma es... El orificio es el huequito por el cual ellos van a ingresar o van a hacer ingresar oxígeno. ¿Ya? Entonces, así como inhalar y exhalar, por, por ahí lo están haciendo. Ahora, vamos a salir entonces de estos caracoles de tierra ¿no? y vamos a ver si hay otros caracoles en el mundo. ¿No? ¿Qué cosa habrá? Eh, de repente hay muchos más Vamos a ver pues el, la variedad que existe en el mundo no Y vamos a ver pues si es que estos caracoles En verdad son diferentes a los que hay en el jardín de tierra Entonces acá nos vamos a mover del jardín de donde estamos Hacia otros lugares Bueno, para ver nosotros entonces Los caracoles viven en una gran cantidad de lugares Todos estos de aquí todos ellos de aquí son caracoles. ¿Sí? Todos ellos son caracoles. ¿Y dónde viven estos caracoles? Pues viven en las playas, en el océano, en el fondo del mar. ¿ya? En el mar también existen unos volcanes, unos volcanes submarinos. Ahí también están viviendo ellos. Los lagos, los ríos, los bosques, los desiertos y las cavernas. Viven en todos los sitios. ¿Sí? Están por todos los lados. Y fíjense ustedes, miren las diferentes formas que ellos tienen. ¿No? Algunos, son, algunos son más coloreados, otros son más transparentes, ya, otros son un poco más oscuros. En algún, algunos casos, algunos son más pequeños, algunos son más grandes. Entonces, pues, lo, hay una gran diversidad, ¿no? una gran cantidad de caracoles en el mundo. Entonces, esos son, miren, ahí, por ejemplo, ven caracoles marinos, ven caracoles de agua, de agua dulce, por ejemplo, que están en los ríos, lagos, y caracoles que viven en tierra. ¿Ya? Entonces, en todos los lugares están los caracoles. En todos, en todos. Entonces, dentro de esta sección, yo les voy a mostrar algunos caracoles. Si quieren ustedes que sepan, ya que hay caracoles que, así como ven ustedes el de tierra, hay casos totalmente extraños. Si ustedes dicen, ¿eso es caracol? No, eso no es caracol, me está engañando. ¿Ya? Este de aquí, el último que, que ven acá, vamos a enseñar entonces. Este último que ven aquí. Es un caracol que vive en las cavernas. Es transparente, es bien transparente y bien pequeñito. Este último caracol que vemos aquí, nosotros eh, vive en las cavernas. Este caracol que vemos aquí, por ejemplo, no, es el, el de la izquierda, este que está con colores amarillo, marrón y blanco, ese es un caracol que vive en los árboles. Ya, y hay una gran cantidad de caracoles. Entonces, les voy a mostrar la historia de algunos. ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, este de aquí, estos de acá son marinos. ¿no? Este de aquí también es un caracol marino. Este caracol de aquí abajo vive en las playas. En, en, está enterrado a veces en la arena. Este de aquí, ya que parece que tuviera unas escamas, parece un pez, ¿no? parece unas escamas. Este caracol vive en los volcanes submarinos. Y este caracol de aquí, el marrón con amarillo, vive en lagos o estanques. Ya, entonces están por todos sitios, por todos sitios están. Y sí, estos de aquí tienen caparazón, pero vamos a ver unos ejemplos entonces, ya, para algunos, que algunos animales de este grupo, que son muy parecidos a las caracoles, ya, pero que no tienen concha. Entonces hay algunos, hay algunos caracolitos pues que no tienen concha, ¿no? Aquí por ejemplo vemos aquí este señor que está completamente libre, no tiene, nada, no tiene nada ahí a la visión, ¿no? Aquí donde está su concha hay una pequeña huellita, ¿ya? Y de repente ustedes los conocen también porque los han visto. Esos caracoles de ahí, ¿ya? No se llaman, no tenemos el nombre exactamente caracol, pero se llaman babosas, ¿ya? Las babosas... Entonces van a ser animalitos que no tienen concha. Estos están las babosas. Ahí está su nombre. Ya. Entonces, como este animalito no tiene los tentáculos, tiene sus ojos, tiene su boca... En este caso, pues, este, no tienen brazos en verdad. Ya solamente es un dibujito. Pero estos no tienen concha. Ahora, estas babosas pueden estar tanto en lugares terrestres... ¿No? De repente ustedes han visto animales así... A veces en la lechuga vienen ellos, no están en la lechuga, o pues en los jardines también. Ya, entonces están en los, en los jardines, en las lechugas. Y así también como existen babosas que están eh, en la tierra, también existen babosas marinas. Ya, esas babosas marinas son muy coloridas. Son bien bonitas, de verdad. Y tienen una diversidad de formas, no tienen aquí a veces este, unos cachitos rojos, anaranjados. Esta es una babosa marina. Estas solamente viven en el océano. Y hay babosas marinas tan interesantes como esta que les voy a presentar aquí. Ya vamos a hacer la que se mueva. Este animalito de aquí, que es una babosa marina, va a producir su propio alimento como las plantas. Entonces, si ustedes se acuerdan, ya, bueno, con las plantas hay un proceso por las cuales las plantas producen alimento. ¿no? Producen alimento gracias al sol y ese proceso se llama fotosíntesis. Ya, esas babosas entonces existen también en el mar y ya no necesitan comer mucho porque también va como las plantas, solo necesitan sol, ya, algunos nutrientes más y van a producir su propio alimento. Es como si fueran unas plantas. Ya, a okay. ver, entonces, las pre algunas preguntas también voy a irlas contestándolas al final, ya, para no perder un poco la dilación Y al, al final voy a leer también todo lo, todo lo que ustedes me han preguntado Listo, entonces seguimos, ahora vamos a presentar un caracol extraño Bueno, antes que nada quisiera decirme, quisiera que me digan, no, ¿qué cosa ven aquí? Aquí les he puesto un pequeño dibujo, ¿qué cosa están viendo ahí? ¿Qué cosas están haciendo esas dos personas? Ven ustedes aquí dos personas, entonces, ¿no? Que están nadando, ¿no? Y están, pues, este, seguramente deben estar en un, en un río, un lago, en, en el mar, ¿no? Entonces están ahí nadando. Son buzos, exactamente. Son buzos, ¿no? Y tienen, pues, aquí ellos están preparados con su... Con su, con su balón de oxígeno, tienen sus lentes y todo eso. Una pregunta, ¿por qué nosotros necesitamos un balón de oxígeno? ¿Por qué nosotros necesitamos todo eso para estar debajo del mar? ¿Por qué necesitamos todo ese, ese equipo? ¿no? ¿Qué pasa si nosotros vamos así nomás como estamos? ¿Qué sucede? Imagínense que ustedes van así de la nada. nos ahogamos, exactamente, ¿no? Como dice Bruno, nos ahogamos, necesitamos respirar. Entonces, pues hay unos animales que sí pueden estar bajo el agua, ¿no? Como los peces. Los peces pueden estar como si nada. Ellos están respirando oxígeno, ¿no? Todavía te sacan, te sacan la lengua si es que tú estás ahí. Entonces, no podemos respirar. Y no podemos respirar porque a nosotros nos falta algo. Nos falta un órgano que se llama branquias. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos dibujado un pescadito, ¿no? Acá está su boca, acá están sus ojos. Y los pescaditos, ¿no? A los costados de la cabeza tienen unos, tienen un órgano, unos órganos que se llaman branquias, ¿ya? Entonces el agua ingresa por aquí, por donde está la flechita azul, y se dirige hacia las branquias. Estas branquias entonces son como los pulmones, porque van a aprovechar el oxígeno que hay en el agua, ¿no? Entonces aquí están las flechitas yendo hacia las branquias para, pues, proveerles oxígeno. Bueno, qué interesante, ¿no? Entonces, ojalá nosotros tuviéramos branquias. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros en vez de branquias? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué, ¿Con qué respiramos nosotros? Ya, con la nariz, pero la nariz, ¿a dónde lleva el, el aire? ¿A dónde lleva el oxígeno? ¿Cómo respiran ustedes? Los pulmones, exactamente, los pulmones, los pulmones, los pulmones. Nosotros respiramos con ayuda de pulmones, ¿ya? y es por eso, no que acá están los pulmones, el aire entra por nuestra nariz y al final pues se aloja aquí en los pulmones. Entonces nosotros vamos a estar constantemente respirando. Ahora, ¿qué les digo yo si existe un caracol en el mundo, y justamente un caracol también que vive en Perú, que tiene pulmones y tiene branquias? O sea, puede estar en la tierra, puede, por sus pulmones, y puede estar también en el agua. ¿ya? Y estos caracolitos, nosotros los conocemos con el nombre de churos. Y estos churos, acá se los presentamos, ¿ya? y aquí están nadando. Entonces, estos caracolitos de aquí tienen tanto branquias como tienen pulmones. ¿Ya? Y ellos viven así, viven en los estanques, estos, estos animalitos viven en la selva, en la selva de Perú, en Brasil, en Bolivia, viven en muchas partes de, de Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujito de este señor. ¿Dónde están sus pulmones y sus branquias? Bueno, de la misma manera que nosotros vimos el manto en los otros animales, ¿no? en los otros caracoles, ¿ya? ellos también les vamos a sacar entonces el manto de aquí, ¿no? Vamos a abrirles un poquito, nos vamos a ver con ayuda del dibujo, y vamos a ver acá muchas estructuras, ¿no? Muchos órganos, pero nosotros nos interesamos en dos. Aquí tienen una filita, ¿no? Como de varias líneas, un montón de líneas. Esa filita son las branquias, ¿ya? Donde está señalando acá la flechita, donde estoy aquí con el puntero también, toda esa hilera se llama, esas son las branquias, gracias a eso él va a respirar. ¿Y qué más? Acá tiene un saco al costado de estas branquias Y este saquito va a ser el pulmón Entonces este caracolito puede estar en, el, en, el, en, el, en los lagos, en los ríos Como también en la parte de la tierra Ya, entonces estos son los churos. Exactamente, nosotros tenemos un montón de cosas No solamente que a veces pues eh, no, las, no, las, no las conocemos bien Así que ya vieron ustedes que son, no, los churros, ¿no? Ajá, solamente con una R. ¿no? Churros es otra cosa. Ahora vamos a ver otro caso impactante. Ya que también es un animal que también vive aquí. Bueno, para el siguiente caso vamos a presentar uh, un animalito primero para que ustedes sepan reconocer. ¿no? Y, y primero para que me digan, les voy a preguntar algunas cosas. ¿ya? ¿Qué les he puesto acá? ¿Qué es eso de ahí que les he colocado? Ustedes los, los habrán visto de repente en su casa, ¿no? En su casa deben haber muchos, o en los parques. ¿Qué es lo que les he colocado? A ver por los comentarios. Una araña. Ajá, una araña, Exactamente. Han visto no que las arañas tejen esas telas no tan complejas, a veces uno está entrando a su casa o está entrando al cuarto, ¿no? Y pues siente ¿no? que se le pegan algunos hilos ¿no? que son sus telas. Entonces, esas telas, ¿ustedes saben para qué las utilizan ellos? ¿Para qué utilizan las arañas sus telas? Para las moscas, ajá, claro. Algo hacen, ¿no? Tejen su telaraña, entonces, ¿para qué? Para cazar. Exactamente, ¿no? Exactamente, ellos están cazando, entonces cazan moscas, hormigas, lo que, se les, lo que se les ponga. Ahora, ¿qué les digo? Yo, también si existe un caracol que, similar a las arañas, usa también una pequeña tela, ¿no? Para poder cazar a sus presas. Y entonces aquí les voy a presentar yo el caso de unos caracoles, ¿ya? Que se llaman, que están así. ¿ya? Estos caracolitos, entonces, aquí, aquí lo tenemos, la concha es bien larga. Lo que van a hacer es con su boca, van a eliminar baba, ¿ya? Van a eliminar baba, y esa baba va a formar redes, ¿no? Igual que una, que una tela de araña. Entonces, cuando el animalito, el caracol, sienta, ¿no? Que hay un. Hay una presa, ¿no? un pequeño animalito que pueda comerse. Va a ir jalando y jalando. Similar a una araña. Entonces vamos a verlo. Estos animalitos se llaman bermétidos. ¿ya? Y son sim muy similares a unos gusanos. ¿ya? Su concha incluso es bien larguita. Si ustedes ven su concha, como la vemos aquí. ¿no? La concha de estos animales es larga. Es alargada. Ustedes pensarían, no, esto no es caracol. Pero sí, sí es un caracol. Entonces, esta concha alargada. ¿Ya? Lo que va a estar entonces posicionada en el fondo del mar. Estos, estos animalitos son marinos. Ellos viven en el mar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es la concha. Cuando nosotros vemos más de cerca al animalito, aquí lo tenemos nosotros, ¿no? Acá vemos su cabeza. Vemos su pie. Acá vemos su ojo y unos pequeños tentáculos, ¿no? Aquí está el animal saliendo de su concha. Y aquí lo tienen. En este caso es anaranjado. Y aquí es el animal que está... Ya fuera de su concha. Ahora, miren lo que hacen ellos. Acá los tenemos aquí, ¿no? Miren, entonces tenemos dos tubitos. Dos tubitos aquí tenemos. Y vamos a ver entonces lo que están haciendo. Miren aquí que el caracolito se está moviendo, ¿no? Y está jalando algo. ¿Y qué cosa estará jalando? Vamos a ver. Está jalando unos hilos que ha fabricado. Esos hilos están hechos con su baba. Ya, así que miren, está jalando, está jalando y está jalando. Y está jalando todo lo que se ha quedado prendido en la baba. Miren, aquí había un animalito, lamentablemente se quedó como una araña. Y que va a ser el caracol, se lo va a comer. Entonces, similares a las arañas, ellos van a tejer sus redes, ya, pero hechas de baba. Ya, y esas redes les van a permitir a ellos cazar animalitos. Miren ustedes, entonces, aquí se lo está comiendo, ¿ya? Y es porque lo ha jalado. Igualito, igual que las arañas. ¿Ya? Lo mismo, entonces, son marinos, exactamente. Son caracolitos marinos. Y están cazando de la misma forma que cazan las arañas. Ya Tienen sus redes... De baba y van a empezar a jalar y jalar y jalar. Esos animalitos están en muchas partes del mundo, en, la, en muchas playas, pero también están aquí en Perú. En Perú, como les digo, tenemos una gran cantidad de animalitos que, como les digo, a veces no son tan conocidos. Ahora vamos a ver otro animalito. ¿Qué está apareciendo aquí en la, en, en la pantalla? ¿Alguien me puede decir? Se está moviendo. Ha aparecido así de la nada ¿Qué ha parecido? Así de la nada apareció Díganme, ¿qué es eso? Los bermétidos al, al final las, las preguntas las respondo Al final voy a leer todo Y les voy a ir respondiendo este, conforme vaya pasando el tiempo Pero ¿qué ha parecido? Ha una serpiente ¿no? Una serpiente que sí se está moviendo Ahora, hay algunas serpientes que son peligrosas. ¿Y ustedes saben por qué algunas serpientes son peligrosas? Solamente algunas, no son todas. Es una serpiente. ¿Por qué algunas serpientes son peligrosas? ¿Por qué hay que protegerse a veces de algunas serpientes? ¿Qué tienen las serpientes que las hacen peligrosas? ¿Alguien sabe? Veneno, ¿no? O sea, me están diciendo que por el veneno. Entonces, hay algunas serpientes, pues, ¿no? que Ese veneno a esas serpientes les sirve, ¿no? Para atrapar a sus presas, a su comida. Como ellas van a cazar, ¿no? Este, muerden al animalito que se van a comer, ¿no? Y ese animalito se queda paralizado. Y eso les ayuda a ellas, pues, a comérselo más fácil. Porque tienen veneno. Algunas, algunas. Ahora, ¿qué les digo entonces si existe un caracol...? que también tiene la misma capacidad de, de colocar veneno en sus víctimas. Y ese caracolito, ya, esos caracoles se le llaman como conos, ya, un caracol cono o un cono. Estos conos lo que van a hacer, que están ellos enterrados, ya, están enterrados en la arena, están ahí esperando. ¿Y qué están esperando? Bueno, vamos a colocar aquí entonces un pequeño video. Ya están esperando ellos, y cuando sienten que ya, que hay alguien por ahí, van a sacar, de su boca, ya van a sacar esta pequeña cosita alargada, ¿no? Están sacando algo alargado de su boca y están buscando. Están buscando aquí. ¿no? Ya acá salió completamente el caracol y está buscando. Está buscando a ver a quién puede comerse. Ya que hay unos pescaditos que ellos no, con ellos no es, no, no, no es. No, no están atentos nada. Y acá hay uno que está muy cerca del caracol. Entonces miren lo que va a pasar. Ya, aquí está el pez, ¿no? normal, y el caracol ya está esperando. Y algo ha pasado, ¿no? El pez se ha movido de repente. Y miren lo que está pasando. Y el caracol ahora abrió su boca y está comiéndose al pez. Y se lo va comiendo, y se va comiendo, se lo va comiendo. ¿No? Y aquí vamos a ver ¿no? un poco más la cara del caracol, su boca y sus ojos. ¿No? Y ya se lo comió. Y se lo comió. ¿Alguien me puede decir qué pasó? Porque pasó muy rápido todo, ¿no? ¿Alguien vio exactamente qué pasó? Fue muy rápido todo. La absorbió, pero antes de eso de absorberlo, de comérselo, pasó algo muy interesante. Y lo que pasó fue lo siguiente: les voy a explicar. El caracolito estaba escondido aquí en la tierra, ¿no? Y pues pasaron dos peces, ¿no? Y pues aquí en el video vimos más peces. Entonces, luego que, que sintió un pez, ¿no? Sacó de su boca una pequeña lengua, ¿ya? Esta lengua de aquí se llama la probóscide. La sacó, ¿no? Y en, esa, en la punta de esa pequeña lengua, ellos tienen un diente, que para nuestro caso, nosotros ya sabemos que se llama rádula, ¿se acuerdan? Los dientes de los caracoles, ¿no? las, las lenguas que tienen dientecitos, se llaman rádulas. Ellos también tienen rádulas. Pero a diferencia de las rádulas de otros animales que son lengüitas, la de ellos es bien extraña. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Picó al animal, al pez, al pescadito que se iba a comer, y una vez que ya lo picó, lo paraliza y empieza pues, a comérselo. Va ¿no? Abre su boca y comienza a comerse al pez. Ahora, estos animales tienen veneno. ¿Ya? Y es por eso que ese veneno los ayuda a consumir pues a, a pescaditos o a otros caracoles. Ahora vamos a ver la rádula de este animal. Porque hasta el momento nosotros vimos que las rádulas todas pues eran como lengüitas con dientes. ¿Ya? Vamos a ver las rádulas ahora de este animal. Miren la rádula de este animal. Le voy a presentar aquí a la mano derecha. Vamos a hacer un acercamiento entonces. de Este dientecito pequeñito que tiene aquí en la punta. Porque es muy pequeñito. Y miren. Este de aquí que apareció en una lámina negra es la rádula o el diente del animal. ¿Ya? Y ese, es, y ese diente, ese diente, esa es la rádula. Pero en ellos, en estos caracoles conos, la rádula está modificada ya y se parece a una aguja. Es como si fuera una aguja. Entonces, ¿qué está haciendo? El caracol está inyectando, no está inyectando a, a su presa para comérsela con ayuda de una aguja exactamente yo también cuando me enteré ¿no? hace muchos años también dije que exactamente le está colocando como una lanza le está inyectando su veneno y luego que le inyecta su veneno ya lo puede paralizar y se lo puede comer Son muy interesantes estos animalitos y ellos ellos viven en mares eh, tropicales, en océanos tropicales, eh, en sitios donde haya mucho calor. Por ejemplo, en el norte de Perú, ya existen estos animales que para nosotros muchos de ellos no son venenosos. ¿no? Son venenosos para pequeños pescaditos, pequeños caracoles, entonces no hay, no hay mucho peligro para nosotros. ¿ya? Así que si ven algunos de ustedes, no le tengan miedo, ¿no? eh, agarren de su conchita nada más. Y de preferencia no agarrarlos, ¿no? Pero siempre tienen ellos, eh, viven en estos lugares que son muy cálidos, ¿no? Que es en el, en el norte, por ejemplo, en Tumbes, en Piura, pero viven aquí también en Perú. Como les digo, en Perú tenemos todo. Todos los animalitos que yo les he descrito son de Perú. No, a los humanos no puede hacerles daño, ¿ya? Hay, en otras partes del mundo, por ejemplo, en África, ya hay caracoles que sí son venenosos para los humanos, ¿no? En, en Perú, no no existen de estos listo, entonces para la sección otros animales es donde justamente viene la parte que yo les comenté en las láminas que les han dicho para descargar ya, estas láminas de aquí son las siguientes, vamos a entonces eh, parar la pantalla vamos a parar la pantalla un rato vamos a voy a compartir otra pantalla denme un minutito vamos a compartir otra pantalla y vemos aquí que sale otra pantalla ¿no? en esta pantalla las, esas son las láminas para descargar ¿ya? en las láminas para descargar entonces yo les he puesto algunos animalitos ya que ustedes lo deben tener quizás está cambiado en las que ustedes tienen pero son los mismos dibujos ¿ya? aquí tenemos en la primera hoja tenemos a los gasterópodos ...que son como les conocemos a todos los caracoles... ...y les he puesto algunas figuras de los caracoles... ...porque existen en el mundo... ...ya, aquí por ejemplo tenemos arriba una babosa... ¿no? y aquí una gran cantidad de caracoles... ...eso está en el enlace... ...no sé si lo pueden pasar de nuevo por favor el enlace... ...ahí este... ...el equipo del museo... ...pongan el enlace de nuevo del, del, ...de los materiales, les agradecería... ...para que lo puedan ver... ...las personas que han entrado... ...ahora... Hay un enlace que van a colocar luego, ya de dónde tienen que descargar estas láminas. Eh, son láminas que les he preparado. Luego de los gasterópodos, entonces, los moluscos, como les dije, tienen una gran cantidad de animales. ¿no? Y uno son los gasterópodos que nosotros les conocemos como caracoles. ¿ya? Pero además de esos caracoles, hay otros animalitos también que son parientes de los moluscos. Y ellos son los bivalvos. Ya. Los bivalvos van a tener entonces dos conchitas, ustedes lo, también los habrán visto, de repente han comido, pues, ustedes son conchas de abanico, ¿no? han comido conchas de abanico y han visto las, las conchitas que tienen. Ellos siempre van a tener dos conchas, ¿ya? dos conchas que están pegadas. Esos son los bivalvos. Aquí de nuevo está el enlace, acá lo están pasando varias personas, por favor, descárguenlo. Acá okay, el, el enlace del Museo de Historia Natural. Le ha pasado el enlace. Por favor, ahí traten de, de descargar el material. Luego, además de los bivalvos que tienen dos conchitas, nosotros vamos a tener a los poliplacóforos. Parece un nombre muy largo, ¿no? Pero son, animal, son moluscos que van a tener no solamente dos, sino varias conchitas, ¿ya? Que están colocadas a forma de placas, como plaquitas. Están acá. Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8. ¿ya? Tienen entre 8 a 6 plaquitas que están en todo su cuerpo. No es como si tuvieran una armadura. Ya no es solamente una concha grande, sino que es una armadura ¿ya? de 8 a 6 plaquitas. Uh -huh, a esos también le dicen chitones. Y por último tenemos a los cefalópodos. Ya que son moluscos que van a tener ahora una gran... Los tentáculos que van a tener ellos les va a servir para cazar a sus alimentos, ¿no? Y además van a tener una cabeza muy grande. Miren ustedes, ¿no? Son muy cabezones. Y en este caso, ya aquí les tengo que presentar uno. Ya aquí tengo uno de peluche. Lo ven aquí en la cámara. Y aquí tengo uno modelo. ¿No? Entonces estos animalitos de aquí, por ejemplo, no tienen concha, tienen los ojos muy grandes, miren ustedes, los mira con el ojo, y tienen una gran cantidad de tentáculos. Con estos tentáculos van a ellos, pues, atrapar a sus presas. Exactamente, no tienen una gran cantidad de tentáculos ahí. Entonces estos animalitos ya son los cefalópodos. O son sea, los pulpos, los calamares y los mira de nuevo con el ojo. Exactamente, cefalópodos. Ya estos animalitos son marinos. Sorteo dice no, no se puede sortear esto. Se para las otras clases. <risa> Exacto. Este es un calamar. Este es un calamar. Y, pues, entonces, estas láminas, ya, ustedes las van a colorear. Van a colorear de, de, con lo que ustedes quieran. Ya pueden colocarle, pues, diferentes colores o buscarlo también en internet de qué colores son ellos. Ya, pero es, eh, tienen libertad y tienen entonces sus, sus plumones, sus colores, ya, y coloreenlos a todos ellos. Entonces, son... Otros grupos, no o otras eh, otros tipos de moluscos también que son muy están este, son como la familia de ellos, ¿no? De los caracoles, son como la familia de los caracoles, y también se incluyen en el grupo de los moluscos, ya todos ellos. Listo. A ver, entonces vamos a responder las preguntas por aquí mientras ustedes colorean, ¿ya? Y, pues, este, le colocan o descargan también las láminas. Entonces vamos a colorear. Vamos a colorear y mientras voy a responder unas preguntas de aquí. Entonces, a ver, pues, entonces ahora sí, si es que alguien tiene que preguntar, por favor lo ponen en el chat, ¿ya? Eh, la baba del caracol sale del pie, ¿ya? Cuando un caracol entonces está caminando o un caracol, pues, este está moviéndose de un lado al otro, del pie, le va a salir esa baba. Esa baba entonces va, le va a ayudar a él a desplazarse, a moverse. Después a ver, vamos a ver las preguntas. A ver qué más hay, qué más hay por acá, por acá, por acá. Uh -huh. A ver, entonces ahora sí pueden preguntar Ahora estoy... Sí, ya terminé en un par de minutos Esa era la, esa era la última parte Aquí con esto ya termina mi taller Ya, ah, dice Si los caracoles viven en la humedad ¿Cómo vive el caracol del desierto? En el desierto a veces llueve en algunas estaciones del año En algunos meses Entonces, ¿qué hacen? Esos caracolitos aprovechan la humedad que tienen en ese momento ¿no? Salen cuando está lloviendo Se cargan de bastante agua y luego se van a descansar. Se van a descansar hasta el siguiente momento en que pueda aumentar la humedad o llueva o, o haya agua cerca de ellos. Los calamares también cambian de color. ¿ya? Los calamares también cambian de color. El, la, la cáscara del huevo ¿ya? está hecha de un, de un componente que se llama carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio también está... Está, este, está fabricando la casca, la concha de los caracoles. Entonces, el mismo material que es la cáscara del huevo, el mismo material tiene en la concha del caracol. ¿Cuántos caracoles existen en la actualidad? Ya, este, al menos unos 300.000 a más. Es, un, es una gran cantidad de, de caracolitos que todavía faltan describir porque hay muchos que están desconocidos o en hábitats, pues, este... Marinos profundos o incluso en cavernas, entonces. ¿De qué está hecha la casca del caracol? Carbonato de calcio. ¿ya? Fósiles de caracoles, sí hay algunos fósiles de caracoles que han vivido hace mucho tiempo. La medusa no es un cefalópodo, la medusa pertenece a otro tipo de animales, ya que son un poco más antiguos, son más primitivos. El caracol depende, ya, eh, por ejemplo, el caracolito de jardín puede colocar a veces unos 5, 6, 7 huevos. Hay caracolitos que son más grandes que solamente colocan un huevo. Y hay algunos caracoles que colocan un racimo de huevos, como si fuera un racimo de uvas, ya, lo mismo cuando ven ustedes la uva que tiene, que está unida por unas ramitas, igualito, ya. Y en ese racimo de, de huevitos pueden haber 20, 30, ¿ah? depende, depende del animalito. Los poliplacóforos, ya, es, son unos animalitos que tienen varias plaquitas. Los le dicen chitones. Ustedes los van a encontrar en las playas. Ya. En las playas los van a encontrar pegados a las rocas. Están bien pegados a las rocas. Y van a ver, ya, como si tuvieran... Es un animalito como si tuviera una armadura. Ah, ya. A ver, dice también... La, los, los los calamares y todos ellos ya necesitan tinta porque la tinta va a salir de aquí, de su sifón, porque esta tinta les va a ayudar a escapar. Porque ellos también, a ellos también se los van a querer comer a los peces, tiburones y otros animales. no Pero entonces, cuando ellos sienten al depredador cerca, alguien que se le está acercando, lo que van a hacer es eliminar tinta. Esa tinta, ya que puede ser de color negro, Va a ponerles una... Es como si ustedes les tiraran una bomba de humo. ¡Bomba de humo! ¿No? Y esa bomba de humo no les va a ustedes, pues, eh, van a, no van a poder ver muy bien. Eso es lo que hacen ellos. Para eso eliminan la tinta. Ya, a ver. Entonces, para eso eliminan la tinta. Para defenderse y poder escapar. ¿De qué se alimentan los caracoles? De plantas. Ya... En el desierto a veces hay agua, a veces llueve, ¿ya? A veces llueve. Ah, dice, ¿para qué sirven los huequitos que tienen los pulpos en sus tentáculos? Esos huequitos sirven para atrapar a los animales que, a, que, que cogen. Ya les sirven, son como ganchitos pequeños. Y una vez que lo cogen, ya es más difícil soltarse. Los, hay algunos caracoles que son hembras y machos, hay unos que son hembras y machos a la vez. ¿ya? No todos son iguales. El del jardín, por ejemplo, es un caracol que es hembra y macho a la vez. Pero los demás caracoles que les he estado comentando, algunos son hembras y machos separados. Uh, el parásito, hay en los, en los caracoles tienen a veces algunos parásitos, pero no son todos. Ya, son algunos nomás que tienen parásitos. No, no, no son todos los, los caracoles. Algunos tienen enfermedades y hongos. No son todos, depende. Siempre. De, va a depender siempre. No todos son este. No tienen esos, esos animales o esas plantas. La baba de caracol tiene propiedades a veces regenerativas, ya. pero a ver, la que venden en la calle no suele ser la baba, porque el caracol va a emitir dos clases de baba. La baba que utiliza cuando caminan y hay una baba que, utiliza ellos, que utilizan ellos cuando se dañan la concha. Cuando su conchita se rompe, ese animal también va a eliminar baba. Esa es la baba que se, que, se, que, que se que se necesita. Uy, los caracoles son uno de los primeros animales que se originaron, ¿no? Todos los moluscos. Son antiquis, antiquísimos, antiquísimos. El, pero, ah, El caracol tiene un solo pulmón porque solamente uno necesita. Ah, ¿y cuánto viven los caracoles? A veces son cosas que me preguntan también aquí que, que suele ser este, la pregunta más hecha. ¿no? Los caracoles viven... Eh, cuando están ellos sueltos, ¿no? cuando están en la, en, en la naturaleza, viven unos pueden vivir unos 10, 10 años, 9 años. Pero si uno cría el caracol en su casa, ya este puede alcanzar una edad de 20, 22, 23 años. ¿ya? Tienen no, tienen este una edad un poco más larga. ¿Desde cuánto, ¿Desde cuánto tiempo existen los caracoles? Hace millones de años están ellos con nosotros. No. O entonces, sea, son incluso más antiguos que nosotros. Muchísimo más antiguos. Hay cefalópodos que tienen máximo 8. Hay unos que tienen un poco más de tentáculos. Depende de la, de la especie. Y listo, chicos. Con esto estaríamos entonces terminando el taller. Ya les agradezco mucho por la asistencia. Por favor. Eh, me avisan entonces, traten de pintar sus láminas, son láminas también para que los conozcan a ellos, es el mundo de los moluscos es muy grande, ¿ya? y a veces es muy poco conocido, así que espero que con este taller, pues, lo, se le hayan entendido y hayan, eh, se hayan informado un poquito más sobre ellos. ¿ya? Muchas gracias por el taller, eh, muchas gracias por la asistencia, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, espero dar un poco más de talleres en esto, ya y ya entonces ya me despido de ustedes, cuídense. Cuídense, chao, nos despedimos entonces y chao a todos. Cuídense.